El módulo OS. Este módulo permite interoperar con el sistema operativo, u OS, Operating System, de tal forma que nos permite la ejecución de algunas de las tareas básicas que realizan este tipo de sistemas operativos, como por ejemplo la modificación o la creación de directorios o, la, o el desplazamiento de los distintos archivos o el renombramiento de los distintos archivos u otro tipo de operaciones. Para ello, veamos qué tipo de comandos están disponibles de una manera simplificada en el módulo OS. Por ejemplo... Podríamos importar el módulo con la orden import os. Podemos visualizar que existe la, el comando get cwd, el cual nos muestra cuál es el directorio en el cual estamos actualmente. Podemos visualizar también que podemos cambiar de directorio. Para ello podríamos invocar la orden chdir, de tal forma que ejecutando el comando podemos cambiar de directorio. Igualmente podemos utilizar el cambio de directorio con el, referenciándonos al directorio actual con un punto, y podemos cambiar al directorio raíz o padre de ese directorio con la orden dos puntos, de tal forma que con esto podemos cambiar de directorio de una manera sencilla. También podríamos, al igual que la orden dir de comando, la cual ejecutamos para, con, el Magic Comma, con el Magic Command, podemos realizar una orden de búsqueda de los distintos archivos en la carpeta actual con la orden list dir, de tal forma que esta nos muestra la información del directorio. Igualmente, podemos utilizar la orden mkdir para crear directorios. Podríamos generar una serie de, de raíz o de árbol para, para la creación de un directorio, con la orden mkdir, ya que mkdir únicamente crearía un, un único directorio, el cual sería dependiente del directorio anterior, el cual debería estar previamente creado. Con la orden mkdir se puede crear todo el árbol de, de directorios que se quiera. Igualmente, se podría utilizar la orden remove para borrar un archivo o carpeta. Las carpetas deberían estar vacías antes de eliminarse. Igualmente, podemos utilizar la orden rmdir para eliminar directorios o la orden rename, para renombrar archivos, o la orden replace, para sustituir archivos, lo cual es distinto que rename, ya que esta no permitiría el renombrar el, el nombre con un nombre de archivo existente. Sin embargo, la orden replace, en caso de existencia del archivo, este se sobreescribiría o se eliminaría el archivo que ya tuviese ese nombre. También es posible utilizar algunos tipos de comandos los cuales únicamente funcionan en Linux como por ejemplo el comando uname, el cual daría la, la información de cuál es la versión o el, del núcleo de Linux, al igual que de la versión de la distribución de, de Linux existente. También se pueden ejecutar otras operaciones sobre archivos, como por ejemplo stat, la, el cual nos mostraría toda la información disponible acerca de un archivo abierto. Este nos puede mostrar información como la que se, como la del tamaño del archivo, el tiempo de creación u otro tipo de datos similares, al igual que si este puede ser accedido o con qué privilegios puede ser ejecutado. Igualmente, podríamos utilizar la orden chmod de tal forma que podemos modificar los privilegios con los cuales acceder o con los cuales modificar el, los archivos, de tal forma que esto nos permita cambiar los privilegios o el, o el modo de utilización de los distintos de, el, archivos. Igualmente, podríamos utilizar el, la función chown, de tal forma que podemos cambiar el propietario o podemos que, realizar un, un paseo. Esto nos permite visualizar cuál es el sistema de, de archivos y de carpetas existentes en el archivo del, en el cual ejecutamos, de tal forma que así podemos visualizar todo o podemos obtener todo el árbol de directorios con una orden de una manera fácil y sencilla. Podríamos posteriormente ir navegando por los distintos archivos, viendo que se muestra cada uno de los archivos y estas otras partes eh, coincidirían con cuál es la ruta que se está analizando y cuál es el árbol de y cuál es el nombre de los subdirectorios existentes en esa carpeta. Por ejemplo, podríamos ejecutarlo en esta otra carpeta y ver cómo es el resultado del, del V del walk, viendo que nos muestra cada una de las, de las carpetas y el conjunto de archivos existentes en esa carpeta. Podríamos utilizar la orden osabord para terminar el programa. Igualmente, podríamos terminar el script en cualquier parte de su ejecución con la orden osexit0, de tal forma que esto eliminaría el, terminaría el programa. También podríamos pasar cualquier otro código de error, como por ejemplo el valor 2. Esto nos terminaría el programa devolviendo un valor 2, ya que la orden de exit con el valor 0 sería, sería posible visualizarlo como una terminación exitosa o con, como una terminación correcta del programa. También podemos utilizar el comando open, que, el cual pertenece al, al módulo OS en lugar de utilizar el del built-in open, aunque es similar. Igualmente, podríamos utilizar eh, eh, tuberías o pipes, los cuales nos permitirían eh, comunicarnos entre múltiples procesos, de tal forma que podríamos utilizar la tubería para extraer y enviar datos. Igualmente, en Linux podríamos ver el nombre, el ID de usuario, o podríamos obtener también el nombre de proceso del de script actual o, del, o de la ejecución actual. También el nombre o el número de proceso del proceso padre, lo cual generalmente puede ser también necesario, ya que en ocasiones para comunicarse es posible que sea necesario. También distintos comandos de ejecución, como exec, popen, spawn, system, starfile, el cual abriría un archivo en función de cuál fuese el tipo de programa que tuviésemos predeterminado por el sistema operativo. Igualmente, se puede esperar a que otro proceso termine para ejecutar el proceso actual o, o, o continuar con la, la, con la ejecución del proceso actual, al igual que se puede obtener la información acerca de cuántos es el número de, de núcleos que tiene que están disponibles en ese sistema.